Muy buenas tardes a todas y todos. Les saludo cordialmente en esta tarde de martes, en una semana clave además, en el escenario eleccionario de nuestro país. Mi nombre es Jenina Paredes, soy periodista, feminista, integrante del Centro Cultural Seamos Más, y en esta tarde les estaremos acompañando con el ciclo de diálogos laicos, eh, iniciativa de Seamos Más, que busca ser un espacio de reflexión y de entrega de visiones interdisciplinarias sobre el laicismo, política y religión en el contexto de la discusión de una nueva carta fundamental para nuestro país y que en su primera versión abordará la temática de Dios en la República, Dios en la Constitución. Antes de presentar eh, al invitado de hoy, queremos contarles que el Centro Cultural Seamos Más nace en 2008 bajo la necesidad de profundizar en una decena de temáticas de interés actual a fin de avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y digna para todos y para todas, promoviendo el laicismo, el perfeccionamiento democrático, la participación cívico-ciudadana, los derechos humanos, la inclusión de las minorías, la recuperación de la educación pública y la multiculturalidad. En estos 13 años de existencia, Seamos Más ha desarrollado una red de trabajo que está en constante crecimiento, y que ha consolidado la agrupación de manera individual y colectiva, buscando ser referentes válidos y activos agentes de cambio en los distintos ámbitos de la vida. Para dar inicio a este espacio que está siendo transmitido por Facebook Live y por YouTube Deseamos Más, quiero presentarles a mi compañera de panel en esta tarde, Gabriela Núñez Pinto, integrante de Deseamos Más, abogada, quien además se autodeclara como criada en el pensamiento laicista. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero creo que... que... Te Muy bien, gracias. Bueno, decía que creo que es inquietante pensar colectivamente, porque nuestro lenguaje, el individual, se encuentra con el lenguaje de los otros. Y en medio de este alboroto las ideas van fundiéndose una y otra vez. Hoy día, en esta actividad, los invitamos a entregar sus ideas, a recibir la de los otros, como si fuera un verso libre, murmurado caminando bajo la lluvia. Especialmente, invitamos a los asistentes a aprovechar la riqueza que proporcionará la presencia de un profesor como Carlos Pérez Soto. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias, Gabriela, por ese saludo inicial. Ahora, como decías tú, corresponde que recibamos a nuestro invitado, quien amablemente ha aceptado nuestra solicitud de estar en esta conversación en esta tarde. Don Carlos Pérez Soto, quien es filósofo y profesor de física chileno, docente en varias universidades de acá de, de nuestro país, e investigador en ciencias sociales. Eh, ha sido autor de obras en un amplio espectro temático, como filosofía de la ciencia y la epistemología, filosofía política, marxismo, Hegel, historia de la danza, antipsiquiatría, y podemos seguir nombrando unas cuantas temáticas más. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, Yanina, muchas gracias por la invitación, gracias a Gabriela Núñez por su intervención, y a, sobre todo a Isidro Sandoval, que me ha contactado al Centro eh, seamos más por la amabilidad que han tenido al invitarme y por la confianza de que puedo decir cosas con sentido al respecto. ¿no? Eh, decir, antes de que empecemos, que faltó una línea en mi currículum que me importaba mucho. Yo soy compañero de Verónica y abuelo de Gabriel y de Clarita. Cuestión que es políticamente importante, sobre todo, porque Clarita va a ser eh, presidenta de Chile en algún momento. Entonces ya estamos haciendo la campaña y, y a mí me importa ponerla en todos los foros presentes. Por ahora va a cumplir cuatro años, pero ya se verá Muy bien, entonces, bueno, mientras antes inicie la campaña, mejor. Mejor le va a ir, seguramente. Don Carlos, bueno, muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros. Vamos a iniciar esta conversación y yo le quiero dar eh, el, el pie, el espacio de mente a Gabriela, para que pueda abrir esta, esta conversación, iniciando ahí con, con sus preguntas. Así que, Gabriela, te doy el pase. Gracias. Eh, don Carlos, desde ya quisiera decirle que tengo un nieto, que tiene dos años, pero bien podría colaborar en el gobierno de Clarita. Voy ahora a la primera pregunta. Desde su infancia, ¿cuándo y cómo se relaciona con Dios?, me interesan sus primeros recuerdos y su comprensión acerca del significado o sentido de la idea de Dios. Eh, la verdad es que eh, Dios no ha tenido la amabilidad de hacerse presente en mi vida. Me ha ignorado olímpicamente, que es lo que corresponde a los dioses, ¿no? ignorar desde el Olimpo. Eh, yo formo parte de una familia y una tradición eh, de ateos anticlericales, algunos comunistas, otros anarquistas, de tal manera que en mi, en mi vida, en mi infancia, digamos, hasta muy, muy grande, eh, no sabía yo que existía algo así como la religión. ¿no? Eh, la primera vez que, engañado, digamos, fui a una clase de religión, eh, mi papá me retó y me dijo, ¿cómo es posible que estés ingresando? Y fue al colegio y reclamó, ¿no? Lo que a mí me llenó de preguntas, ¿por qué reclamar a tanto? ¿Qué es esto? El, el cura de la parroquia de Maipú, que era el que hacía las clases hace ya más de, bastante más de medio siglo, eh, a mediados del siglo pasado, digamos, eh, en algún momento habló en, el, en la escuela básica ¿no? de Dios, y yo le pregunté, eh, aproveché de preguntarle, ¿no? Eh, padre, ¿y, ¿y quién es Cristo? y lloró, ¿cómo no te han dicho?, ¿cómo no has sabido?, de tal manera que el efecto de eso es que no tengo, no siento en mi corazón, en lo más profundo, después de preguntarme muchas veces, a, a lo largo de casi siete décadas, eh, ninguna sensación de que haya algo trascendente que atraviesa la existencia, que haya un supremo arquitecto de todas las cosas, o por el estilo, es decir, eh, soy ateo por formación, por vocación y por dejación también. Gracias. ¿Según su opinión, corresponde integrar la concepción religiosa en la Constitución chilena? Eh, si tú me permites, quiero hacer algunas distinciones eh, para establecer eh, sobre qué y desde dónde estoy eh, diciendo las cosas que voy a decir ¿eh? Eh, yo nací en marzo soy marxista ¿no? eh, y consistentemente ateo aunque no como mi abuelo que era una gran persona no anticlerical ¿eh? Eh, y, pero, pero como ateo me parece que conversar sobre religión es muy importante ¿eh? es muy importante, es un ámbito de la vida de millones y quizá miles de millones de seres humanos, eh, muy profundo, muy real, muy sentido. ¿no? Entonces, uno no puede eh, ordenar la sociedad a, como sin considerar eh, una experiencia que la gente considera tan, tan profunda. ¿no? Eh, muchas veces más profunda que la sexualidad, más profunda que el hambre, más profunda que la lucha, qué sé yo. ¿no? Entonces, es algo sobre lo que hay que conversar. Eh, ahora, yo creo que para poder conversar de manera útil es necesario distinguir lo confesional de lo laico ¿no? eh, lo confesional, eh, lo institucional lo, lo litúrgico, es una comunidad que se organiza no es cierto? una comunidad en la fe ¿no? eh, cuando uno habla de manera eh, confesional habla dentro de la fe, ¿no? en cambio yo creo que Hablar de manera laica es hablar de una manera eh, no institucional, no litúrgica, eh, conversar, sin embargo, eh, el, el laicismo tiene la posibilidad de conversar desde la fe. ¿no? Los que tienen fe pueden conversar de manera laica, pueden conversar de manera eh, no litúrgica, no, no institucional, ¿no? Eh, y eso es muy valioso, porque, porque los, los que tienen fe que... Están eh, eh, dispuestos a hablar desde la fe de manera laica, pueden dialogar con lo que no tienen fe, con lo, no, lo que no consideran la fe dentro de, de su experiencia. Eh, eso es una cosa. Ahora, la, la otra cosa que quiero aclarar, anticipándome a tus preguntas eh, por la reverencia que, que les tengo, eh, es qué significa ser ateo, ¿no? Eh, porque yo soy un ateo que cree que Dios existe. ¿no? Eh, yo creo que es necesario distinguir eh, el ateísmo abstracto, ¿no? eh, el ateísmo que se discute en términos de existencia, cuya discusión es Dios existe, o no existe, como, como si fuera posible formular eso como una dicotomía, eh, con una idea muy simple de lo que es existencia, ¿no? con, con la idea de que Dios puede existir o no existir, como existe un árbol o como existe una batalla, ¿no? eh, con la idea de que Dios es un objeto, ¿ah? eh, o, o incluso con la idea de que se podría probar los que dicen que existe, o no se puede probar los que dicen que no existe. Yo creo que es un profundo error discutir sobre, eh, en esos términos, ¿no? en términos de, de la existencia o no existencia objetivista cosista de Dios. Creo que en esa discusión, los que tienen fe no logran defender la fe, porque usan los argumentos del enemigo, los argumentos de la razón. ¿no? Eh, y los que atacan la fe no logran tocar la fe tocan las instituciones, los efectos, no tocan la realidad positiva, histórica, pero no, no logran tocar la efecto. Es una discusión inútil. ¿no? Eh, yo creo, eh, como ateo ahora de tipo historicista, eh, que Dios existe como espíritu, no como cosa, como totalidad, como origen y sobre todo como sentimiento de comunidad. ¿no? Yo podría decir que Dios es aquello que hace que una comunidad eh, sea realmente una comunidad y no simplemente un grupo, no simplemente una colección de seres humanos. ¿no? Ahora, en esos términos, eh, uno podría creer que esa existencia es real y efectiva cuando tiene efecto. ¿no? pero como espíritu, como sentimiento de comunidad, que si yo, hay ¿no? un origen, un, un principio totalizador de manera real y efectiva. ¿no? O uno podría, bajo los mismos criterios, ¿no? creer que eh, lo que hay es simplemente un sentimiento de comunidad y no una re existencia real y efectiva que eh, lo origine o, o, o le dé fundamento. ¿no? Entonces, ahí es eh, en, en un diálogo muy interesante porque bajo... Eh, ese historicismo radical, eh, los ateos historicistas pueden conversar muy cercanamente, ¿no es cierto?, con eh, los que tienen fe. ¿ah? Eh, la diferencia ahí no se establece en torno a, la, a si existe o no existe. La diferencia es que los que tienen fe creen que Dios existe, preexiste, existirá, totaliza la realidad. En cambio, los ateos de tipo historicista creen que Dios existe es una experiencia real, pero puede dejar de existir. No es una cuestión sobre el futuro, puede dejar de existir. ¿no? Eh, si hay en la sociedad humana reconocimiento, reconciliación, eh, Dios deja de ser necesario. Entonces yo, cuando hace ya, antes de Juan Pablo II, desde luego, ¿no es cierto?, se discutía sobre marxismo y cristianismo, yo siempre decía que el, el tema de los marxistas eh, no es, probar que Dios no existe o combatir la idea de que Dios existe. No, eh, la preocupación de los marxistas debería ser crear un mundo donde Dios no sea necesario. Las iglesias van a seguir existiendo mientras sean necesarias y junto con las iglesias en un sentido historicista profundo, Dios va a seguir existiendo. Lo que pasa es que los que tienen fe creen que aunque haya reconciliación y debido a la reconciliación Dios va a existir con más realidad. En cambio los que son ateos de esta manera creen que cuando haya reconciliación humana Dios al dejar de ser necesario, va a dejar de existir, va a poder haber una reconciliación trascendente sin, sin apelar a la representación, al vínculo, ¿no es cierto?, que, al que la historia humana ha eh, atelado eh, tradicionalmente ¿No? es, es, eso, es, eh, de, yo creo que desde esa perspectiva eh, el ateísmo un ateísmo historicista profundo puede comprender y sobre todo porque no se trata de comprender de manera exterior, así yo, ustedes con lo suyo nosotros con lo, con lo nuestro no, puede comprender y sobre todo aceptar que hay una experiencia real que es la fe, que es real en las personas, no es cierto, que la profesan y que es necesario ahora distinguir, sí, qué hay en esas prácticas eh, que contribuya a la humanidad, que haga que los seres humanos, no es cierto, se acerquen, que no se alejen más. Gracias. A partir de, de su respuesta, pregunto. Entonces, a partir de la fe, ¿podría en Chile hoy generarse una constitución tolerante? No, no, porque, porque son dos ámbitos distintos. Los que tienen fe, desde luego, pueden, deben, lo harán, contribuirán, ¿no es cierto?, a una cuestión que opera en otro orden, ¿eh? en otro orden es la eh, estructuración de las bases de la república. Ahí todos, ¿no es cierto?, contribuyen, pero una constitución no se construye ni desde la fe ni desde la religión. Una constitución tiene que estar políticamente, civilmente, por sobre la religión. Los que tienen fe sostienen que no hay nada por sobre la religión, está bien, pero políticamente, civilmente, no en la vida... Eh, institucional y además cotidiana de las personas la constitución está por sobre los credos, por sobre las ideologías políticas tiene que darle garantía ¿no es cierto? a todos los ciudadanos ¿ah? por, está por sobre las etnias tiene que darle garantía a todas las etnias está por sobre los géneros, tiene que darle garantía a todos los géneros ¿ah? en ese sentido el marco normativo se construye con las personas que tienen fe no desde las personas que tienen fe Profesor, y ahí en ese sentido, perdón Gabriela que interrumpa, en ese sentido, eh, quizás en, en, en la redacción de la, de la nueva constitución, en el capítulo de bases de la institucionalidad, debiera entonces quedar explicitado que eh, la República de Chile es, es democrática eh, por poner bueno, un nombre yo, social y Yo, yo puedo decir un, un par de cosas bastante radicales al respecto. Eh, valga la palabra, ¿no?, porque entroncan con el viejo tronco radical, eh, a pesar de la hipocresía con que los radicales clásicos, ¿no es cierto?, en los años 30 y 40 manejaron el tema. Eh, cuestiones concretas, ¿no? en el orden del texto constitucional. Eh, yo creo que es necesario que la Constitución contemple eh, una completa libertad de culto, como derecho privado a la libertad de culto y a la organización de los cultos. Privado. ¿no? Creo que es necesario que eh, la ley, no la constitución, que son las normas más generales, pero que la ley, ¿no es cierto?, enseguida eh, resguarde la exigencia de que las prácticas, ¿no es cierto?, de tipo religioso, como las prácticas políticas o como las prácticas deportivas, eh, se inscriban en la universalidad de los derechos humanos eso es muy importante no, no podríamos aceptar unas olimpiadas ¿no cierto? que discriminen hombres y mujeres, que discriminen discapacitados, porque esperamos que las prácticas deportivas se inscriban como todo el orden civil de la república ¿no cierto? a el horizonte de los derechos humanos eh, voy a ser más explícito, la ley tiene que asegurar ¿no cierto? tiene que proveer mecanismos que aseguren que la religión no, no puede ser un pretexto eximente o atenuante para, la, para el delito, desde luego, eso es obvio, pero para las violaciones de derechos humanos, eh, por ejemplo, para la discriminación. Y, por otro lado, yo creo que la, la Constitución tiene que, como tú sugerías, eh, contemplar la exigencia de que se reconozca a la religión y a los cultos como prácticas privadas y entre privados. Eso significa que explícitamente la Constitución tiene que contemplar una completa separación del Estado respecto de todas las iglesias, de todos los cultos. ¿sí? Eh, una separación física. Eso es muy importante, no sé si saben, pero hasta el día de hoy en La Moneda no es cierto, hay, hay una capilla. ¿Ah? y Lagos, con su hipocresía característica, en vez de suprimir la capilla, lo que hizo fue aumentarla, multiplicarla por tres, digamos. Ah, que entre el culto judío, que entre, ¿no es cierto?, eh, lo, los pentecostales, desde luego, dejó a los musulmanes afuera, ¿no es cierto?, y a los budistas. Pero bueno, ¿ah? no tiene que haber capilla en la humanidad, una separación física, ¿no? Tiene que haber una separación política entre la Iglesia y el Estado. O sea, la, la Iglesia no tiene que tener ninguna injerencia en el manejo del Estado, ¿sí?, en ningún nivel, ¿no? Por ejemplo, no puede haber un consejero ¿no? de, de la sociedad civil representando a instituciones eclesiásticas, digamos, por ejemplo, en los cores, ¿no es cierto?, o los municipios, una separación política. Pero también una separación simbólica. La separación simbólica es muy importante porque la constitución tiene que declararse laica, no tiene que asumir, ¿no?, ni explícitamente, desde luego, ni por defecto que se inscribe en la tradición cristiana occidental. Ya no, ya no, en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, en que esperamos, de repente ya tenemos migrantes, ¿no es cierto?, de Siria, tenemos migrantes de Afganistán, que si no, podemos decir, mire, usted viene a un Estado que se confiesa, ¿no es cierto?, eh, cristiano. No, este Estado está por, por sobre eso. ¿verdad? En ese sentido, es muy importante un Estado laico, ¿no?, que ni siquiera por defecto dé la impresión de que tiene un fundamento cristiano. El fundamento cristiano es importante, ¿no?, pero está perfectamente incluido dentro del horizonte laico de los derechos civiles, políticos, sociales, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. ¿no? Eh, pero eso, eh, yo quiero ser más radical en eso, ¿no? La separación entre la Iglesia y el Estado debería significar el fin a toda exención tributaria, a todo sistema de subvenciones directas o indirectas a instituciones que se funden en un culto. Ustedes saben que las iglesias no pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? no ¿Ah? Y eso es un escándalo, porque en, en terrenos, ¿no es cierto?, muy, muy caros, ¿no?, eh, que tienen un avalúo gigantesco, en la dictadura, en, en las condes, qué sé yo, eh, se monta una capilla y al lado de la capilla, sin querer queriendo se pone un colegio. Y el colegio privado, carísimo, ¿no es cierto?, no paga contribuciones porque está en el terreno de la capilla. Es un escándalo, es un escándalo ilegal no sé si saben, pero el sistema de subvenciones educacionales, lo inventaron los radicales, no lo inventaron los neoliberales ni lo inventó Pinochet. Lo inventaron los radicales porque cuando don Pedro Aguirre Serra se le ocurrió que era educador, que aumentar los colegios fiscales. Y entonces la Iglesia Católica, tradicionalmente reaccionaria, ¿no? Tradicionalmente reaccionaria, reclamó, ¿no? ¿Cómo aumentan los colegios fiscales y no aumentan los colegios católicos? Entonces, como decía lo, el, los radicales de los años 40, eh, con su hipocresía característica, dijeron, no se preocupen, no se preocupen, no nosotros vamos a continuar las exenciones tributarias que tiene el clero, ¿no es cierto?, pero además vamos a subvencionar a los colegios católicos. Motivo por el cual, hasta el día de hoy, se considera la universidad católica, las tres universidades católicas, dentro del de ítem ambiguo de universidades tradicionales. ¿no? Lo que oculta su carácter privado. ¿no? Incluso extranjero, las universidades católicas, ¿no cierto? Son, hay tres universidades católicas, hay varias universidades católicas, más ¿no? cinco o siete, pero hay tres que son pontificias incluso. Es decir, que dependen de un Estado extranjero. no el Estado de pasa plata, a una, a una institución que depende de un Estado extranjero. No sé si le aquí en plata a una universidad norteamericana, o no. bueno, a una norteamericana, sí, pero a una universidad rusa o china, digamos, ¿no? Profesor, pero disculpe que lo interrumpa, antes que avancemos en, en, es, en este plano de la conversación, yo se lo pregunto el, el tema de, de explicitar, ¿cierto?, que, la, que, la, que el, el, la República sea democrática y laica. Efectivamente nos asegura... Eh, de ahí hacia adelante, digamos, de, lo, de los artículos, los capítulos de la Constitución, eh, que esta efectivamente se gestione como tal, porque bien, ahora bien, nuestra Constitución bien, no, no señala que es eh, eh, un no, estado, una República eh, Católica no, o Cristiana. No, no, Sin embargo, no, los preceptos hacia adelante sí apuntan a, a, a simbolismos eh, cristianos, al, al poner no, a la no, familia no, bien, eh, bien, en el centro no, de la no, sociedad. No, no, no. O sí. anteponer la vida eh, de que está por nacer, por ejemplo. Por el, eso la Constitución es una actual sí declara explícitamente que se funda en la tradición cristiana. ¿no? Y por eso la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han sacado dictámenes, ¿no es cierto? Hay un dictamen famosísimo que es sobre la película La última tentación de Cristo, ¿no? donde sí. la Corte Suprema tuvo a bien declarar que ya que Cristo puede ser defendido por el Estado chileno, como si fuera un ciudadano chileno, ofender la persona de Cristo, por ¿no cierto, da origen a la posibilidad de un recurso de amparo. ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la constitución de Pinochet, la constitución de Lagos, sí declara que las bases de la institucionalidad, en, en el capítulo, en, en, la, en el enorme párrafo que son las bases de la institucionalidad ¿eh? sí. este país, en la tradición cristiana. Entonces eso hay que sacarlo. Sin embargo, tú tienes razón en una cuestión que es fundamental, que es medular, que no basta con una declaración de principio. Hay que llevar esa declaración de principio a lo concreto. Y por eso que estoy sosteniendo, ¿qué se sigue de que la constitución se declare laica? Se sigue que se acaba, ¿no? Eh, decía, las, tribu las exenciones tributarias. No no, no, no, hay, no sé si alguien le daría exenciones tributarias a los comunistas en virtud de que son marxistas. No, porque eso es una ideología. Bueno, el catolicismo también es una ideología. ¿no? Entonces, no, no, no, hay, no, es, no es una razón laica, fundante, estructural, ¿no es cierto?, que haya ex, exenciones tributarias para ningún culto. ¿sí? Eh, pero por otro lado, eh, es más todavía, ¿no? Eh, es necesario separar el derecho eclesiástico del derecho común. ¿no? y establecer explícitamente en una ley de culto la subordinación de todo derecho eclesiástico al derecho común, de tal manera que eh, los eh, sacerdotes de la iglesia que sean hay muchas iglesias que tienen sacerdotes, pastores rabinos, no tengan privilegios eh, procesales o penitenciarios ¿no es cierto? en virtud de su investidura, de su reconocimiento como sacerdotes de un culto, ¿sí? Eso es subordinar, Pero eso no está en la constitución, tiene que haber una ley de culto que establezca, consistente con una constitución laica, ¿no? el fin. De, por ejemplo, ¿no? los obispos tienen derecho a, cuando son eh, reclamados por los tribunales, a declarar en su casa, en virtud de la dignidad de su cargo. Los alcaldes no tienen ese derecho y los obispos sí lo tienen. ¿no? Entonces, ¿por qué? porque lo vi por representar una institución, etc. Entonces, hay que terminar con el trato preferente a las autoridades eclesiásticas en todo orden, en los impuestos, en la representación, ¿no es cierto?, en los derechos procesales, cuando el presidente de la república dirige la parada militar no tiene por qué estar el cardenal de Santiago lado. ¿sí? Tiene que estar entre las visitas. Entonces, todo eso tiene que asegurarse en una ley de culto que, por otro lado, ¿no?, garantice libre ejercicio de la educación religiosa, ¿no? Y de la, la, el oficio del culto, ¿no es cierto? ¿Ah? Que establezca la libertad absoluta para fundar iglesias, para mantenerla, ¿no es cierto? Para hacer colectas, ¿sí? Como todas las colectas pagan impuestos, que paguen impuestos por las colectas, etcétera, ¿sí? Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la constitución, una declaración de principio, pero hay una cuestión que consistente, para que eso sea práctico, que tiene que ver con redactar la Constitución de tal manera que obligue a cambiar la ley de culto. Profesor, yo comparto su opinión eh, totalmente. Ahora, son múltiples las manifestaciones de, del dominio o predominio de la... Particularmente la Iglesia Católica y el último tiempo de otras instituciones religiosas en la vida en Chile. Eh, podría agregar, ¿no es cierto?, que hasta hace unos pocos años en Chile los hijos eran legítimos o ilegítimos según si nacieran o no de padres que estuvieran casados. Entonces, esa es una demostración de, de una barbaridad humana que un recién nacido ya tuviera que cargar con la posibilidad o con el, el, la caracterización de ser ilegítimo. Ahora, la ley es un producto social por excelencia. Entonces, el punto o la dificultad está cómo influir en esa ideología que se expresa en la ley que es la ideología dominante, no de las mayorías, sino dominante, para alcanzar un Estado eh, laico, eh, a partir de la definición constitucional, claro. Pero las leyes, las leyes no orientan la actividad humana, la convivencia social. Las leyes son un producto y por lo tanto van incluso detrás. ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cómo el pensamiento, como la ideología eh, logra incorporar esta idea fundamental del de, de laicismo y de respeto al libre pensamiento. Pero, estimada, por eso empecé como empecé. La peor manera de fomentar el pensamiento laico, ¿no es cierto?, en una sociedad... Es hacer una campaña sosteniendo que Dios no existe. De acuerdo. Yeah. Entonces, la peor manera, porque es fomentar el integrismo religioso. ¿no? ¿Y cuál sería la mejor? Fomentar, ¿no es cierto?, los credos pentecostales que apoyaron a Bolsonaro y que seguramente sí. van a apoyar, ¿no es cierto?, a José Antonio Castro. ¿no? Sí. Eh, no se puede reformar algo que uno no comprende, primero, incluso algo con lo cual uno no empatiza hay que tener empatía con el delincuente para poder entender cómo sacar al delincuente, ¿no es cierto?, más allá de una política punitiva, porque todas las políticas punitivas, todos los expertos en derecho penal dicen, ¿no es cierto?, que las políticas punitivas no disminuyen la delincuencia. Que lo único que disminuye la delincuencia es el empleo, la educación, el aumento de los niveles culturales, de las oportunidades de trabajo, ¿no es cierto?, entonces, de la misma manera, pero para eso hay que empatizar con el delincuente, es decir, hay que saber, ¿no es cierto?, este, este señor no es delincuente porque quiere, este señor es, es delincuente en virtud de una situación social, qué sé yo, de una desesperanza aprendida, etcétera. ¿no? De la misma manera, ¿no? eh, las personas que tienen fe no, deben ser, o si uno quiere dialogar, deben ser comprendidas, hay que empatizar o sea, hay que hacer algo que para un ateo es difícil, porque los ateos, no es cierto, el ateísmo tiene una raigambre ilustrada que es catastrófica, que es una raigambre totalitaria. No tu ideología, sino la mía. Eso, ese es el ateísmo abstracto, ¿no? No, no es un ateísmo tolerante. ¿no? Para, para, para, con las personas que tienen fe hay que hacer algo que para un ateo ilustrado es muy difícil. ¿no? Hay que creerles. Hay que creerles. Tú tienes en tu corazón el sentimiento de que hay un gran creador de todas las cosas. Te creo. Lo que pasa es que yo no tengo ese sentimiento. Y entonces conversemos, ¿por qué tú tienes ese sentimiento? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Qué, yo... no. ¿Qué se sigue socialmente, culturalmente, políticamente, de esta diferencia que tenemos? ¿No? Pero partamos por te creo. Uno no puede partir el diálogo diciendo, primero tú créeme a mí. Yo no existo. ¿Sí? cuando estaba de moda el diálogo marxista-cristiano, a don Luis Corbalán, el clásico, ¿no? el glorioso Luis Corbalán del Partido Comunista Chileno, le preguntaron qué iba a pasar con las iglesias después de la revolución, ¿Sí? Entonces, y don, don, don Lucho, que era, ¿no cierto?, un oportunista genial, ¿no?, dijo, mire, la revolución es como un tren que va ¿no? a Puerto Montt, ¿no?, hay gente que se baja en Rancagua, hay gente que se baja en Talca, ¿no? hay gente que se baja en Concepción. Entonces, la, imagínense la amenaza latente. ¿no? Por ahora pongamos el énfasis en lo que nos une, pero espérense que estemos en el gobierno. ¿no? Y ahí van a ver quién se baja en Rancagua y quién se baja en Talca. No se puede dialogar de esa manera. No, no hace falta tener fe para comprender la fe. Ese es el punto. ¿no? Eh, ahora, una vez que uno comprende, no hace falta ¿no? comprender todas las prácticas religiosas. Lo que hay que comprender es la fe, lo que hay que comprender es que hay Dios, hay Dios. ¿no? Pero las prácticas religiosas tienen, no sé, mucho de reprobable. ¿no? Eh, si uno mira la tradición jurídica chilena, Todas las normas que discriminan a la mujer tienen una base, ¿no es cierto?, en el credo católico. Sí. Y fueron argumentadas en su momento, ¿no es cierto?, ¿Ah? invocando las sagradas escrituras. Entonces, eso es reprobable, ¿no? Eh, el, el texto, ¿no es cierto?, bíblico no es inocente, ¿no? Uno ¿no? Dios no le puede decir a Moisés, mira, esa es la tierra prometida y los que hay ahí, mátalos a todos. Y Moisés, ¿no es cierto?, arrasa con todo el territorio, ¿no es cierto?, de Israel, asesinando masivamente, y eso es lo que dice la Torah, ¿no? Y entonces uno dice, mira, yo entiendo que este es un libro histórico, pero en los términos en que el pueblo judío se planteó 500 años antes de Cristo, yo no puedo compartir ese texto. Yo prefiero compartir la tradición talmúdica, ¿no es cierto?, que ha ido moderando, que ha, que ha universalizado la religión judía, que ha convertido la religión judía en una religión universal. No, no, la religión de un pueblo elegido, ¿sí? Y entonces, para eso hay que conocer las religiones. Hay que meterse a la Torá, hay que meterse, ¿no es cierto?, a, a los libros sagrados, ¿no es cierto?, del hinduismo, hay que meterse al Corán, ¿no? Eh, si, no, no hay, si uno quiere dialogar, ¿no? si uno quiere prohibir, claro, eh, ahí está bajo el impulso de la ilustración, ¿no que es un impulso totalitario. Voy a cambiar un poquito de tema. Quiero preguntarle si hoy día, en su opinión, hay una filosofía latinoamericana, hay un, una base de pensamiento que podríamos denominar latinoamericano, sin desconocer que ya el concepto tiene su matiz hago filosofía o enseño filosofía desde la perspectiva de Hegel sí eh, no no hay una filosofía latinoamericana lo lamento es, es políticamente incorrecto decirlo no no es, es quién entendemos por filosofía ese punto la filosofía es una preocupación por lo universal por lo bello por lo justo por lo bueno por lo verdadero esas son las, por el ser esas son las preocupaciones filosóficas en ese sentido yo distinguiría tres actividades que son distintas. Una es la filosofía, otra, ¿no? Son los que, una serie de gente muy valiosa, la que uno puede llamar maestros de vida. No propiamente filósofos, maestros de vida. Gente que dice cosas que le hacen sentido a las angustias de las personas y que enseñan a vivir o que contribuyen a que uno, ¿no es cierto?, profundice su experiencia de vida. Maestros de vida como Epicuro, como Buda, como Confucio, ¿no es sé, cierto? Como Heidegger, como Nietzsche, como Schopenhauer. ¿sí? Maestros de vida. No, no veo por qué uno tendría que poner en la categoría de filósofo solo porque se estudian en la facultad de filosofía. ¿sí? Sí. Filosofía en su concepto es una cosa que excede esa preocupación por la angustia particular, por la muerte, qué sé yo, por la incomunicación, etc. Para ¿Ah? ¿Sí? eso hay maestros. Y es muy valioso. Y entre esos maestros de vida probablemente Heidegger sea muy importante, yo prefiero a Buda o prefiero, no sé, a, a, a Nietzsche con su locura, etc. Y hay una tercera cuestión, que es la teoría política con vocación filosófica. Hay gente que no hace teoría política en el sentido de la política contingente, sino que trata de ponerle un fundamento. En esas teorías políticas que tienen vocación filosófica, frecuentemente hay eh, teorías identitarias, Ah, cuyo, cuya motivación central ¿no? es contribuir a la formación de una identidad. Y está muy bien en ese sentido que haya pensamiento latinoamericano. Sin embargo, es un simple argumento de autoridad llamar a eso filosofía latinoamericana para asimilarse a los estándares académicos, para obtener, ¿no es cierto?, las subvenciones de académicos con proyectos de investigación. ¿No? Yo, a uno le preguntan, ¿y usted qué estudia? Yo preferiría que se llamaran estudios culturales, y me parece, entonces, que los que... Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, digamos, entre los que tienen raigambre cristiana, ¿no? En, bueno, en, en, un argentino, ¿cómo se llama el argentino que está tan de moda que vive en México?, eh, son filósofos, bueno Boaventura de Sousa Santos ¿no es cierto? son pensadores muy valiosos, aunque ¿no? en términos prácticos son infinitamente más valiosos y conducentes que los filósofos, Porque los filósofos están pensando el ser y Boaventura está pensando ¿no es cierto? cómo darle identidad al sur claro, la gente que quiere hacer algo práctico en la vida preferiría a Boaventura, está, está muy bien está muy bien pero es necesario distinguir los géneros. Porque decir el filósofo Dos Santos es un argumento de autoridad. Es decir, mire, tal como Platón, ¿no es cierto? Eh, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez es un teólogo, pero bueno. ¿Sí? ¿La dialéctica es extemporánea hoy? La di ¿cu ¿Cuál dialéctica? <ríe> La de Hegel. La de los marxistas sí. yo creo que es muy útil. ¿eh? Es muy útil. Eh, la mayor parte de los marxistas del siglo XX compartieron el marxismo ilustrado eh, de una determinada vertiente, que es la vertiente Engels-Plejanov-Lenin y el gran capitán de los pueblos, ¿no es cierto?, que se llamó Grigori Dugasviti. Esa tradición se llamó a sí misma marxismo leninista. Ese marxismo es una reformulación de la ilustración, de la ilustración del siglo XVIII. Es muy superior a la ilustración del siglo XVIII, pero es un marxismo ¿no? en la línea, en el, de, en el desarrollo de la ilustración. ¿no? Para ese marxismo ilustrado, eh, la dialéctica fue una herramienta, ¿no es cierto? Eh, formular las cosas en términos dialécticos fue muy útil. Sobre todo... ¿no? para educar a un pueblo campesino. Si usted tiene 150 millones de campesinos y 10 millones de obreros, entonces tiene que educar a un pueblo campesino en la modernidad, traerlos a la modernidad. En ese sentido, no solo la dialéctica, el materialismo dialéctico es una de las eh, filosofías prácticas, ¿no es cierto?, más exitosas en la historia de la humanidad. ¿no? Modernizar pueblos enteros. ¿no? Esa dialéctica a mí me parece que es, eh, cumplió una función, cumple puede cumplir una función eh, muy interesante. ¿no? Eh, por ejemplo, en flexibilizar la visión mecanicista que heredamos de Newton, etc. ¿no? Ahora, lo que yo siempre digo es que eso, todo eso está muy bien, pero no tiene que ver con Hegel. ¿no? La, la palabra dialéctica eh, es un error caracterizar a la filosofía de Hegel con la palabra dialéctica. Hegel nunca se refirió a su filosofía como dialéctica, como método, con la tría, nunca. No hay ninguna parte en su obra donde él califique, ¿no siempre que usa la palabra dialéctica o la usa contra Kant, o la usa para referirse a la mayéutica socrática, ¿no es cierto? Y con todas ocasiones dice, nuestro método dialéctico en el sentido polémico, ¿no? en el sentido de dialéctica es establecer una polémica pero no es una palabra adecuada para referirse a la filosofía de Hegel. Ahora, eso no es un criterio de verdad, pues, porque la filosofía de Hegel podría ser un error, ¿no? eh, pero hay una cuestión filológica. ahí. ¿eh? Eh, al que se le ocurrió que la palabra dialéctica caracterizaba la filosofía de Hegel, ¿no es, cierto? es a Karl Rosenkranz, ¿no? que pensó que Hegel tenía una obsesión por el número 3, ¿no? a Ludwig Feuerbach, y de ahí, de Feuerbach, de Rosenkranz, eso pasó a Marx. Ah, y gracias a Marx se hizo famoso, <coughs> y, y está muy bien, eh, no, no es objetable por sí mismo. Eh, la, la objeción es que eh, eso no tiene que ver con el pensamiento de Giblia. Profesor, eh, volviendo un poco, retomando el, el, la base de esta, de esta conversación, que es eh, Dios en la Constitución, eh, quería llevarlo al, al plano más bien de, de observador de lo que está ocurriendo en nuestra convención eh, actualmente ya estamos en el proceso de discusión ¿cierto? De, la, de la constitución como tal eh, por supuesto que hay una diversidad de personas que integran esta convención que no es menor, o sea, tenemos a los pueblos originarios eh, filósofos eh, abogados, su mayoría eh, distintas corrientes de pensamiento, religiosos, eh, religiosos religioso extremos, eh, agnósticos, ateos, etcétera ¿Cómo cree usted que se va a canalizar la, la conversación en torno al, al Estado laico? ¿O cómo debería canalizarse para poder Hola. efectivamente llegar <coughs> a acuerdos en la Constitución? O sea, porque vuelvo, retomo la pregunta que le hice hace un rato, eh, de explicitar, se, si se debe explicitar que efectivamente la República de Chile sea laica, sea una república social y democrática, y cómo eso se desglose, se bajo en en su articulado, porque una cosa es que se declare y otra cosa es que se haga, como tal. Con los ejemplos que usted nos venía mencionando hace, hace un rato, que tienen mucho de práctico, pero que en la vida real es así, o sea, todavía los presidentes siguen asistiendo a, lo, a los TDO mecuménicos, entonces, eh, ¿cómo cree usted que se va a ir, Desenvolviendo esa conversación, ¿no? o cómo deber orientarse. Bueno, yo tenía la esperanza de, como está convocado este diálogo, hablar sobre Dios y sobre la religión, que es un tema profundo que me convoca, eh, pero sospeché que iba a tener que hablar de la Constitución, lo que me parece a mí en particular eh, verdaderamente lamentable. Pero yo contesto todas las preguntas y voy a ser eh, en eso muy explícito, muy sincero. Eh, yo creo que el carnaval constitucional que tenemos en este momento es eh, aparentemente diverso, es diverso en el sentido de la CNN, de Netflix, ¿no? pero ahí hay un consenso que abarca, no es cierto, por lo menos al 80%, salvo a, a la extrema derecha muy consciente de sí que tiene su representante, Marinovich, ¿no es cierto?, y a una extrema izquierda que no tiene ninguna conciencia de sí, que parece que hubieran caído a la extrema izquierda por casualidad, ¿no? Eh, ahí hay un 80% de la convención que es concertacionista, ¿verdad? es concertacionista en distintos grados, ¿no? Es decir, comparte la hipocresía tradicional de la política chilena, y eso se va a notar mucho eh, en... Eh, poner de relieve los temas eh, top, el medio ambiente, el género, la diversidad cultural, y en soslayar temas más profundos como el tema de la religión. ¿no? Y yo creo que lo que va a haber es una declaración así muy genérica que no se va a traducir en eh, preceptos legales, después, porque no, la constitución es el primer paso para algo, no, no se puede hacer ley en la constitución, ¿no? Eso sería un, un error, ¿no? tratar de convertir la Constitución en un catálogo de todas las leyes que no hemos logrado aprobar en 20 años. No, no hay que crear una Constitución que esté redactada de tal manera que obligue a cambiar las leyes. Eso no, no se va a lograr. Mi pronóstico es que vamos a tener una Constitución hermosísima, probablemente la más progresista de América Latina, llena de declaraciones para el bronce absolutamente impracticables, sin ninguna bajada que las haga reclamables, es el caso ejemplar, ¿no es cierto?, de la constitución de Colombia, y todo el mundo cita, ¿no? Y la constitución de Colombia es una de las constituciones más progresistas de América Latina. Consagra derechos inverosímiles. Hasta los ríos tienen dere tienen derechos en Ecuador y en Colombia. ¿No? Sí. El tema controvertido de darle no ciertos derechos a un objeto inanimado. Le dieron los derechos. Total, de no manera los ríos no llegaron a los tribunales a reclamarlo. ¿No? Los únicos que reclamaron los derechos de los ríos son o los ecologistas o las compañías transnacionales, ¿no? que reclaman que los ríos tienen derecho a ser encauzados, que tienen derecho a ser usados para central hidroeléctrica, porque ¿quién sabe lo que es el derecho de un río? ¿no? Sin embargo, la constitución colombiana contempla esos principios. ¿no? Entonces aquí la hipocresía fundamental que se va a lograr es que todo el mundo salga ¿no? a gritar a la calle, a la Alameda, a todas las Alamedas de Chile, ya cayó, no cayó la constitución de Pinochet, y la constitución de Pinochet va a permanecer intacta. Va a ser redactada de otra manera. Vamos a ver de nuevo la misma escena del 89, ¿no? el arco iris ya llegó, y lo que nos estaban vendiendo era el neoliberalismo. ¿sí? Redactaron el neoliberalismo de otra manera, y 30 años de neoliberalismo. Ahora van a redactar el mismo neoliberalismo de una manera todavía más progresista y nos van a clavar con 30 años más de subvenciones, de focalización en las políticas sociales, ¿no es cierto? Salvo nominalmente las que sean top. ¿Se entiende? ¿Ah? Porque, porque aquí hay una cuestión de retórica. ¿no? Como, como ha sido todo en una asamblea constituyente que lleva cinco meses y no ha discutido ni un artículo. ¿no? Todo es retórica, todo es puesta en escena, todo es cuña para los medios de comunicación. ¿no? En ese sentido, no tengo ninguna esperanza de que la constitución sea una base firme para remover el modelo neoliberal o para conseguir algo relativamente ¿no cierto, radical para Chile. ¿no? A la hora de lo que hubo, cuando se empiecen a votar los preceptos constitucionales, va a haber un, un, en los medios de comunicación un, un doble estándar, ¿no? Cada vez que un precepto constitucional, ¿no?, obedezca al trending topic, ¿no?, eh, eh, por la CNN, va a salir en todos los medios de comunicación y la gente va a celebrar. Cada vez que un precepto constitucional esté pasando bajo cuerdas el modelo neoliberal con subvenciones, con concesiones mineras, ¿no?, va a desaparecer de los medios de comunicación. Se va a votar a las tres de la mañana. Va a alcanzar cuórios inverosímiles. ¿sí? Porque, claro, se hace política mediática y lo que vamos a obtener es una constitución mediática. Profesor, hay una pregunta que nos hacen llegar eh, aquí al, al, al chat. Eh, dice, pregunta al profesor. ¿Cuánto de religioso, esto escapándonos un poco del tema, cuánto de, de religioso tiene el, el capitalismo hoy, entendiendo que filósofos como Walter Benjamin hablan del dinero como fetiche y la deuda como culpa? Es una mala ilustración la que muestra Walter Benjamin en esa crítica. Una mala ilustración en un filósofo que pretende ser crítico de la ilustración, ¿no? porque eh, la religión no puede ser asimilada ¿no? al fetichismo. El fetichismo es una expresión práctica de la fe, pero la fe no depende ni deriva del fetichismo. ¿no? Eh, se ha criticado, y yo encuentro bastante atendible eso, el uso de las metáforas religiosas que hace Marx, porque Marx era un anticlerical, un comicura, ¿no? y entonces usa las metáforas religiosas de manera ilustrada. ¿Ah? Yo, creo, yo creo que es un error. El capitalismo puede ser condenado sin metáfora religiosa por sí mismo, porque produce, ¿no es cierto?, pobreza, explotación, enajenación, degradación ambiental, ¿no?, eh, porque va a terminar dinamitando el planeta. No hace falta, ¿no?, usar la metáfora del fetiche, de la culpa, qué sé yo. Es un análisis que erróneamente prolonga la, la crítica ilustrada, ¿no es cierto?, más esquemática, ¿no es cierto?, a un tema que no tiene que ver. ¿no? Es como si nos salió tan fácil, lo hicimos tan bien criticando a la Iglesia Católica en la Revolución Francesa, que ahora vamos a criticar todo lo que sea criticable con el mismo modelo. Me parece un error. No, eh, no sé si eso produce demasiado impacto, pero mi opinión es que Walter Benjamin se equivoca. Lo dije. Lo dije. ¿Qué? Lo dije y ¿Qué? <risa> Gaby, no sí, sé si tienes alguna otra, otra pregunta o comentario. Sí, sí. Quiero recordarle que en el año 2016, en una entrevista para la izquierda, diario de Chile TV, usted se refirió a la situación política chilena. Quisiera saber, ¿qué piensa hoy, año 2021? ¿Hay voluntad en el pueblo de Chile para ser anticapitalista? Yo preguntaría Ay, si hay pueblo de Chile. ¿no? Bueno, ¿Y este la expresión pueblo, pueblo, sí. pueblo no alude a una colección de personas que tienen bajos ingresos. ¿no? Pueblo sí. es, una, es un conglomerado relativamente orgánico, ¿no es cierto? Sí. Que sabe que, que, que tiene un malestar, que tiene una lista de reivindicaciones. No hay pueblo de Chile, hay un, un vacío en el lugar donde debería haber pueblo, y ese vacío es responsabilidad de la izquierda, de las izquierdas. ¿no? Estamos eh, en una época en que eh, tenemos una izquierda extremada, un conjunto de izquierdas. Yo siempre creo que es bueno que haya muchas izquierdas. Bueno, tenemos un conjunto de izquierdas extremadamente mediocres entregadas al populismo, más ramplón, ¿no es cierto?, a, absolutamente cooptadas, no por la política electoral, que por último es un instrumento, sino por los resultados de la política electoral. ¿no? O sea, es de izquierda en función de ser candidato a algo, a concejal, a CORE, ¿no es cierto?, a alcalde, a diputado, etc. ¿no? Eh, y entonces, por esa vía, un dirigente estudiantil en una década se convierte en presidente de la República. Eso, eso, eso no es orgánico, ¿no?, eh, estamos en un muy mal momento. Yo creo que las izquierdas en Chile, ¿no? Tenemos eh, entre nosotros un panorama tan catastrófico como las derechas frente a Maduro en Venezuela. El gobierno de Maduro no puede ser más catastrófico, no puede ser más corrupto. Y sin embargo, las derechas en Venezuela no logran articularse y han perdido todas las elecciones frente al peor de los gobiernos que ha tenido Venezuela, ¿no? Entonces... Eh, no ha podido articularse por la ambición, por la, por, por la, eh, por la política populista, por, por la cerrazón, etc. Lo mismo pasa con las izquierdas en Chile. Yo creo que en Chile hay un pueblo, hay en vista, oculto, que debe sumar fácilmente el 10 o el 15% del electorado y que está en silencio que está en silencio, que en algún momento votó por Beatriz Sánchez y después no fue a la segunda vuelta, que en otro momento votó por Meo y se dio cuenta que era ¿no es cierto? un narcisista individualista y dejó de votar, pero hay, hay un, una izquierda en, en pleno naufragio porque todas las organizaciones de izquierda que surgen, ¿no? como Convergencia Social, como en algún momento, ¿no es cierto?, Revolución Democrática, resultan cooptadas, ¿no es cierto?, por la política convencional. Entonces estamos en un momento oscuro. ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que lo puedo haber dicho en el 2016, antes del estallido, ¿no? Yo creo, sinceramente, que es posible superar esto, ¿no? Y lo he dicho así, ¿no? Superarán otros hombres, otras mujeres, este momento gris y amargo en que las izquierdas no nos dan la oportunidad de convertir la indignación popular en movimiento popular. ¿no? Piensen ustedes que en, en octubre del 2019 apareció ningún dirigente de izquierda, ¿no es cierto?, en ninguna parte, no, no vamos a decir clase de dignidad, que a esta altura es un fetiche, ¿no es cierto?, del mercurio. No, en ninguna parte, ¿no? Daniel Jadó fue una vez, y la segunda vez que fue lo pifiaron, pifiaron a, a Camila Vallejo, ¿no? Porque se planteó de manera errónea, podría haber llegado de manera, ¿no es cierto?, primero declarando en la prensa apoyo y después yendo a meterse, no saliendo para la foto. ¿Por qué? Porque per se no se cuadró con la movilización del, de octubre hasta que vio, hasta, hasta diciembre, hasta que vio que tenía resultados. no. no todo el mundo en, en, en la izquierda sabe, pero de un secreto a voce, ¿no es cierto?, que los comunistas estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre. Estuvieron hasta el último minuto, ¿no?, y se fueron a dormir una hora antes de que se firmara. Y entonces ahora, ¿no es cierto?, hacen gárgaras y alarde con nosotros no participamos del acuerdo cuando estuvieron en toda la conversación, ¿no?, y si, si a la Camila Vallejo, ¿no es cierto?, y a la Carmen Hertz no le hubiera dado sueño, estaría firmando, ¿no? Y seguramente van a firmar sus, sus, sus constituyentes, ¿no? La constitución grandilocuente, llena de principios impracticables que nos van a dar. Bueno, en, en, en ese sentido, ¿no?, lo he dicho, ¿no? eh, la, la ira del pueblo se acumula, ¿no? eh, Cada cierto tiempo se expresa en estallidos. Eh, sin embargo, los estallidos no son suficientes. Es necesario convertir el estallido social en movimiento popular. Y para convertirlo es necesario que el movimiento popular se organice, que se organice en colectivos, en movimientos, en partidos, que, no tengan, que, que, que tengan una política de no cooptación, de resistencia a la cooptación por parte, ¿no es cierto?, de la política institucional. Y eso no significa que no sean elegidos. Voy a dar un ejemplo. Cuando fueron elegidos diputados, ¿no es cierto?, de, el, del Frente Amplio, ¿no? algunos de ellos habían sido alumnos míos, yo los conozco, qué sé yo, yo les dije, le dije, ustedes tienen que bajarse el sueldo, ustedes tienen que bajarse el sueldo, ¿no? después que yo les dije, los diputados de Podemos en España se bajaron el sueldo, y aquí en Chile no se bajaron el sueldo. ¿Sí? Lo que hicieron fue la típica cosa hipócrita de presentar una indicación a la ley sabiendo que no tenían mayoría. Nosotros presentamos el proyecto y cada vez que sale el problema del sueldo vuelven a presentar el proyecto sabiendo que no se va. No, ustedes tienen que bajarse el sueldo unilateralmente, ¿sí? como, como un gesto de demostración. No van a tener la ley, no esperan la ley, bájense el sueldo unilateralmente. Muy bien, se lo bajaron para financiar a sus partidos. Y entonces ningún diputado de Convergencia Social gana nueve millones de pesos. No, ganan algo así como 2 millones y medio, 3 millones, que es, muy, que es harto, pero, pero no es un exceso. ¿no es cierto? Y le dedican 6 millones de pesos de todos los chilenos a financiar su organización política. Y, creen, y, y lo consideran legítimo y lo presentan como yo me bajé el sueldo. Eso, esa inmoralidad se llama cooptación. ¿sí? Aquí lo que necesitamos son diputados que tomen su sueldo y unilateralmente le regalen los dos tercios de su sueldo a un jardín infantil, mes a mes, para devolverle a los chilenos, no al partido al que pertenecen, la plata que los chilenos les están pagando de más. ¿Tenemos políticos capaces de hacer eso? No. ¿Tenemos alcaldes comunistas que ganan 5 millones de pesos y, y, y que van de vacaciones no sé, a toda California? No. ¿Tenemos cores que no son pagados? y que sin embargo reciben un promedio de 2 o 3 millones de pesos, ¿no es cierto?, por reunión. ¿sí? Es decir, por, por, por, por ir a cuatro o cinco reuniones en el mes, porque los coreos no tienen sueldo, pero les pagan un bono por cada reunión. Y entonces juntan al mes 2 o 3 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos colectivos de izquierda que vamos a decir, no sean cooptados, bueno, no, que resistan la cooptación por la política institucional y no los tenemos, yo no los veo por ningún lado. ¿Cómo salimos de este momento oscuro, profesor? ¿Cómo, cómo salimos desde su perspectiva? porque eh, yo, yo soy pesimista de manera metodológica, y, uh -huh. de manera metodológica, no de manera filosófica. El pesimismo es un método, no una filosofía. Un no soy pesimista, Práctico y optimista histórico. ¿sí? El optimismo histórico fue formulado, ¿no es cierto?, por Abraham Lincoln, que era un presidente reaccionario que le negó el derecho a voto a los negros. ¿sí? El, Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, tenía una frase extraordinaria, una, una, una, un orador extraordinario, ¿no? Se puede engañar a parte del pueblo durante todo el tiempo. Se puede engañar a todo el pueblo durante parte del tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo. Ese es el punto. Y entonces vamos a tener azonadas, ¿no es cierto?, de indignación. no Mi opinión es cada, cada vez más frecuente, ahora estaban ocurriendo cada 10 años, van bueno, a empezar a pasar cada 6 años. ¿no? Eh, yo creo que lo mejor que le puede pasar al movimiento popular en este momento es que salga José Antonio Castro porque cuando salga José Antonio Castro, las izquierdas van a salir auténticamente a la derecha, a, a, la, a la calle, ¿no es cierto? Van a, a reclamar contra Cast por sus convicciones, ¿no? Y la concertación va a tirar todos los perros a la calle, ¿no es cierto?, para no perder los, los puestos que tienen en el aparato del Estado. Es un Entonces, buen ejemplo de optimismo histórico. Si sale Castro. Ahora, yo creo que es poco probable que salga castro pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Lo más probable es que salga uno, ¿no es cierto?, de los... Siete candidatos mediocres que hay. ¿Gabi? Sí, y en, esta, en este diagnóstico de la izquierda chilena, ¿hay fuerza en el pensamiento anarquista y en los pensamientos marxistas? Yo creo, que, yo creo que todas. No, nunca más debería haber un partido y una teoría, una política correcta. La metáfora esa de la línea, la línea correcta. no una línea no tiene ancho, entonces todo el mundo se sale de la línea. ¿no? Yo siempre he sostenido que lo que hay que hacer es organizar una red de muchas izquierdas bajo un espíritu común, no bajo una línea común. ¿no? Y ese espíritu común es fácilmente formulable, hoy día evidente, ¿no es cierto? Antineoliberal, anticapitalista, ¿no es cierto? En, en contra de la discriminación. Eh, por el ejercicio efectivo de la democracia, por democratizar la democracia, es el paraguas común ¿no? y en esa izquierda no es bueno que haya unidad doctrinal debe ser una izquierda plural desde un punto de vista doctrinal entonces tiene que haber, es necesario que haya anarquistas feministas radicales, ecologistas anticapitalistas, marxistas de distintos tipos, es necesario ¿no? en Chile hay un partido troquista que, considerando la política que hay, a mí me parece decente, no, no comparto su programa o su postura, pero, pero me parece decente. ¿no? Está el partido, no es cierto, Eduardo Artes, que me parece una persona decente. ¿sí? Entonces, lo que yo esperaría ¿no? es que eh, se fomente bajo ese espíritu común una política de amplísima tolerancia al interior de la izquierda y de intolerancia hacia las derechas. Bueno, con la izquierda se dialoga, es con la derecha que se pelea. Es todo lo contrario de lo que hemos hecho durante 150 años. No sé si se dan cuenta que la izquierda pelea más con la izquierda que con la derecha. ¿sí? Entonces, una amplísima tolerancia bajo un espíritu. Común. Hay que tener presente además que las redes tienen una manera de funcionar que no es la unidad de propósito, leninista No hay ni unidad de propósito ni unidad de acción. Las redes crecen o disminuyen de acuerdo con el, con el objetivo inmediato. ¿ah? Entonces hay que tener una tolerancia muy grande cuando uno fija un objetivo y se junta una parte de la red, fija otro objetivo y la red crece, y al objetivo siguiente vuelve a disminuir. Bueno, los que no vinieron la vez siguiente no son traidores, no se pasaron al enemigo. Hay que tener conciencia de eso, de que el movimiento crece y disminuye, ¿no es cierto? Porque, porque es la lógica, de, un, de una articulación diversa que eso ocurra ¿no? Eh, no vamos a estar todos de acuerdo en el feminismo radical o en el ecologismo radical o en la necesidad de la protección estatal en unas peleas van a ir uno, en otras peleas van a ir otro ¿no? pero si hay un espíritu común entonces al interior de ese espíritu debería haber tolerancia Gaby, no sé si hay más consultas o eh, paso a leer algunos de los comentarios que tenemos acá en, eh, en el chat eh, para luego proceder a una, a una exposición eh, del profesor. No sé qué te parece, Gaby. Sí. Yo leo aquí una pregunta. ¿Qué opina de Fernando Atria? Dicen en el, en el chat privado. No, eh... sí, no está aquí en el, en el chat, igual que estamos viendo todos en, claro. en la pantalla en este momento. Eh, sí. se, la, se la reproduzco. Dice, ¿qué opina de Fernando Atria? La nueva constitución y el revoltijo neoliberal dentro del héroe caído frente amplio. Yo creo que Fernando es una persona seria, bien intencionada, y que los buenos principios que tenga la Constitución van a ser en buena medida contribución suya. En ese sentido, yo no apalearía a Fernando Astria. No, no podemos practicar una política en que los desacuerdos cercanos sean más importantes que los desacuerdos lejanos. No sé si entiende. Nos preocupamos mucho más de apalear al héroe caído que a la Teresa Medenovich, porque no, no, no parece que es obvia ¿no? No, yo no apalearía a Fernando Atria, creo que lo bueno que puede tener la constitución probablemente, ¿no es cierto?, provenga de sus buenas intenciones. Ahora, mi crítica es que él va a contribuir a una constitución de consenso, de declaraciones grandilocuentes, que no va a tener capacidad operativa contra el neoliberalismo, ¿sí? Salvo en, qué sé yo, en un tópico, les, les doy uno para que ustedes no mantengan 99. Por ejemplo, les doy el agua. <coughs> ya, el agua un bien de uso público, se propia todo y todo pasa al Estado. Les doy el agua, pero déjenme el cobre, déjenme el litio. No sé si entiende ese tipo de negociación es el que va a haber. ¿sá? Y creo que Fernando para obtener una constitución de consenso va a participar de esos consensos. En ese sentido yo no estoy de acuerdo con su postura, <coughs> pero me parece que entre los constituyentes... ¿no? sería uno de los últimos que yo ¿no? empezaría por la derecha. Eh, no, no hemos hablado mucho, bueno, lo, lo tocamos anteriormente muy de pasadita, pero sí eh, me gustaría saber su opinión o cómo eh, considero que los representantes o los escaños de los pueblos originarios van a influir en esta redacción de Nueva Constitución. Eh, tomando en consideración por supuesto la, la multiculturalidad de, de los pueblos que están representados ahí yo no, no soy candidato a nada no pertenezco a ningún colectivo no estoy defendiendo, no tengo la obligación de defender ninguna ideología puedo decir cosas políticamente incorrectas uh -huh. es decir, puedo ser sincero claro Eso, es una gran ventaja ¿sí? lo que yo que, me gustaría decir es que cuando los pueblos originarios redacten su constitución, a la que tienen derecho, ¿no? tienen derecho a tener su constitución y ganar su autonomía nacional, ¿no? aunque no separada, sino autonomía en el sentido de la autonomía española. ¿sí? Cuando los pueblos originarios tengan su constitución, yo espero que el 80% de los constituyentes de esa constitución sean chilenos. No sé si se entiende, punto. No entiendo por qué los pueblos originarios están representados en la constitución de todos los chilenos. ¿sí? No, no, no, soy contrario a la política de cuotas, eso es lo que quiero decir. ¿sí? Yeah. Noten que la presencia de los pueblos originarios es meramente simbólica, porque la mayoría de los delegados constituyentes ¿no es cierto? que representan a los pueblos originarios son de la concertación. Esa es su verdad, su verdad no. Claro, van a obtener declaraciones espectaculares de reconocimiento cultural, pero no van a obtener autonomía territorial, no van a obtener policía propia, no van a obtener un sistema jurídico diferenciado, ni siquiera ellos lo han propuesto. Y entonces, ¿de, de, de, de qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de declaraciones simbólicas, para la fotos, para la cuña, ¿no es cierto?, de CNN, para aparecer ante todo el planeta, ¿no?, como que respetamos algo que de hecho no respetamos. Si los constituyentes de los pueblos originarios no pelean por la autonomía territorial, entonces son llanaconas que están poniendo, ¿no es cierto?, contribuyendo a que la constitución tenga una buena cara, cuando en realidad es una tercera versión del neoliberalismo. Eso es lo que van a hacer están contribuyendo a la legitimación, ¿no? de un nuevo arcoíris al estilo del 89. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Yo esperaría un programa, lo tienen, pero no está representado. Los constituyentes que representan a los pueblos originarios no representan un programa autonomista, no representan, ¿no es cierto?, a lo que podría ser lo más auténtico, ¿no? lo más profundo, lo políticamente radical que podría plantear, no es cierto, a <coughs> alguien que pertenece a un pueblo que ha sido oprimido durante 500 años. ¿sí? Los constituyente de la isla de Pascua, no es cierto, de Rapanui, no están planteando el problema de que Rapanui es una colonia de Chile y todavía en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aparece como intervención colonial. No sé si lo saben eso, ¿no? <coughs> todavía en las Naciones Unidas hay un comité de descolonización porque después de la Segunda Guerra Mundial las grandes potencias empezaron a soltar las colonias, y dentro de las colonias colonias pendientes está Rapanui vayan a preguntarle a la constituyente de, de Rapanui, no sé cierto?, si ella está por declarar la independencia de Rapanui no, por supuesto que no por supuesto que no, ni siquiera está pidiendo autonomía territorial, está pidiendo cuotas, cuotas subvenciones no. está pidiendo que los fondos del Estado sean focalizados hacia los pueblos originarios, a la manera de una cuota, no de la dignidad nacional de un pueblo que merece tener su territorio, su policía, su constitución, su bandera, su idioma, los, los, los, los mapuches, que son el pueblo realmente grande que hay en Chile, ¿no es cierto? Deberían cobrar sus propios impuestos. Los chilenos de Temuco deberían ser considerados colonos. ¿Está algún constituyente de los pueblos originarios hablando en esos términos? No son otro brazo de legitimación de la concertación amplia. Gracias, profesor, por esa respuesta. Eh, siguiendo quizás este, este mismo hilo, hay algunas preguntas que nos hacen acá, dos preguntas que se juntan. Eh, dice, si esto es, según el profe, una gigantesca maniobra de gatopardismo, y le creemos, ¿qué tocaría hacer ahora? ¿Hay que quemar todo? Y continúa, hay otra pregunta eh, que se adhiera a aquella, dice... ¿Qué día de acciones y curso histórico social propondría desde su visión y diagnóstico de la realidad? Yo quisiera creer que las izquierdas pueden pensar algo más inteligente que quemarlo todo. O sea, si uno dice, mire, la situación es muy grave, no, yo no veo que la alternativa sea quemarlo todo. Perdón, pero plantear las cosas de esa manera es directamente una estupidez. ¿Quién plantearía, ya que estamos mal, quemémoslo todo? Es directamente una tontera. ¿no? Lo que hay que hacer, y es una tontera retórica, por supuesto, es una tontera retórica, porque en el fondo lo que busca es que el que hace un planteamiento radical, quede ridículo. Ah, o sea que usted quiere quemarlo todo. Y por lo tanto, ¿no? sí, se dificulta, se traba el diálogo posible. Si usted lo encuentra tan mal, la pregunta siguiente... ¿qué cree usted que se podría hacer? No sé si entiende la... ¿ah? Por supuesto. Es una cuña, una cuña de la CNN. Yo esperaría esa pregunta de Matamala. ¿De Claro, del periodista, del rincón, ¿no es esto? ¿Ah? No sé cuál de las dos Rincones es la que está ahí en, en la televisión. Yo esperaría eso. Ellos, ellos preguntan de esa manera y estamos acostumbrados, además, a, a preguntar de esa manera y a pedir cuña al estilo de la tele. Funcionamos al estilo de la tele, ¿sí? Hasta hemos llegado a creer que Matamal a un crítico y no un representante de UPSIC en la televisión chilena. Bueno, pero no, en eso estamos es, una tontera, de acuerdo. es una tontera plantear que hay que quemarlo todo. Lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es organizar a la izquierda en torno a un programa radical, con largos plazos, pero con radicalidad de propósito. La radicalidad no tiene que ver con la urgencia, la radicalidad, pues, podemos poner una medida radical a 30 años plazo, que se vaya cumpliendo sistemáticamente, ¿sí? Un programa radical pero es tremendamente fácil de formular. Aquí, y lo he formulado muchas veces, ¿no? Voy a enumerar cuatro puntos, y no deberían nunca ser más de diez, ¿no? Un programa radical debería, ¿no es cierto?, contemplar ¿no? el fin de las concesiones de recursos naturales. Se acaban las concesiones de recursos naturales, mineras, de agua, de, del océano, de los... bosques. Se acaban, se acaban. Los recursos naturales, sobre todo los no renovables, se declaran de usufructo exclusivo y excluyente del Estado. ¿Sí? Esa es una primera cuestión. Segundo, se acaban las políticas de ilusión tributaria y de protección... ¿no es cierto?, al capital financiero, ¿no? Eso es un principio constitucional, podría estar en la constitución, no sé quién está proponiendo eso, ¿no?, que la constitución establezca la prohibición del Estado de, de respaldar directa o indirectamente las deudas financieras privadas. <coughs> la prohibición, porque eso es lo que le hicieron a Grecia, eso es lo que le hicieron a Islandia, eso es lo que le hicieron a España, eso es lo que le hicieron a Italia, ¿sí? <coughs> Quebrar el país haciendo que el país entre de manera corrupta en deuda y enseguida poniendo al Estado, ¿no es cierto?, con fondos sociales, a respaldar la deuda privada. Los griegos quebraron, ¿no es cierto?, y el 80% de la deuda era deuda privada, ¿no? Y la Comunidad Europea le exigía al Estado griego que respondiera. Nosotros tenemos que anticiparnos a eso, con un principio, un principio de derecho internacional. Los pueblos no están obligados a pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. No sé si se entiende el principio. Y bajo ese principio, nosotros podemos primero negarnos a pagar la deuda, que ya la hemos pagado con los intereses. En segundo lugar, si no queremos negarnos de plano, negociar la deuda al plazo que queramos. Porque esa deuda, a todo esto, ya la pagamos. ¿sí? Y en esa deuda nos está, nos está metiendo Sebastián Piñera y la última Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, desde hace seis años de esta parte. Chile tenía superávit, ahora tiene una enorme deuda externa, la mayor parte de la cual es privada, ¿no? El segundo punto, entonces, el Estado no respalda la deuda, ¿sí? Tercer punto, se acaban las políticas de subvenciones en educación, en salud, en vivienda. Y el Estado se hace responsable ¿no? de eh, proveer el 100% de la demanda educacional de salud y de vivienda. El 100%. Eso no implica que se acaben los colegios privados o la universidad privada. Si alguien quiere tener una universidad privada que la tenga, pero que la pague. ¿Sí? Y, no sé, lo, lo, lo, en, en las condes tendrán, la universidad Adolfo Ibáñez Sobrevivirá. Pero actualmente las universidades privadas están viviendo con, el Estado, con plata del Estado, las ISAPRES y los hospitales con plata del Estado, los colegios, ¿no sé cierto?, de la Mariana delwin de con plata del Estado. Se acaba eso. Una tercera cuestión, ¿no es cierto?, es una profunda reestructuración del aparato del Estado. ¿no? Tiene muchas patas esa cuestión, pero una reestructuración que implique una escala única de sueldo para todo funcionario estatal. Ningún funcionario estatal debería ganar más que el presidente de la República. Una reestructuración que implique terminar con la administración autónoma de las empresas del Estado. No sé si saben eso. No sé si saben que el director de Correo y telégrafo gana más que el presidente de la República, porque se fija su propio sueldo, porque Correo y telégrafo es una empresa estatal, pero autónoma, que se acaben las corporaciones autónomas de educación, de salud en los municipios. Una reforma del Estado que implique que el 80% del gasto del Estado se realice a través de los municipios. Que el 100% de los presupuestos municipales sea plebiscitado año a año, el 100%. Que los municipios sean sometidos a políticas de transparencia radical. Bueno, creo que me demoré cinco segundos en formular un programa de izquierda radical. No creo ser un genio, esa cuestión está en boca de todos. La pregunta es, ¿qué constituyente está buscando ese programa? Ninguno. ¿Qué vocación, ¿no es cierto?, de mejoramiento, bueno, vamos a decir, de remoción del neoliberalismo tiene la Asamblea Convencional. Ninguna. Eso, en esa situación estamos. Gaby, no sé si tienes eh, alguna pregunta última antes de pasar a, a la exposición del profesor. Sí, la última. Eh, profesor, entonces, uno podría pensar que había más esperanza en lo que pudiera haber surgido desde la calle, no, no, no solamente desde octubre, ¿no? Porque los movimientos sociales en Chile tienen antecedentes, tal movimiento de los pingüinos, en fin, pero desde la calle. Porque el, a mí me parece que el, la opinión que usted da, que yo la comparto, estaba clara en el 2019 y estaba clara cuando se firma el acuerdo decir. Eh, la firma del acuerdo no fue gratis como no fue gratis el acuerdo nacional no es cierto del 85 en que participan también los partidos de la izquierda chilena ¿no? pero por qué no, es la no entiendo qué hay en la me, calle me, me refiero al movimiento social no no no no me refiero al movimiento social espontáneo movimiento social y el movimiento social recurre a la calle para hacerse sí. visible. Pero el movimiento social está en sedes vecinales. El movimiento social está en sedes partidarias. El movimiento social está en sedes sindicales. No está en la calle. En la calle no se crea nada. En la calle se expresa algo. Y esa, esa miopía, creer que en la calle se crea algo, es la que nos tiene como nos tiene, porque el el es que, cuando las calles se llenan, todos tenemos esperanza. Pero el, proceso el, el, proceso el tejido y, social ¡Ah! desapareció. El tejido Perdón? social desapareció. Eh, Además, el tejido social... duran dos semanas. O sea, cuando se firmó el acuerdo de noviembre, no hubo una marcha de un millón de personas para rechazar el acuerdo de noviembre. Cuando se juntó la mesa social, ningún partido le prestó ropa a la mesa social y la mesa social era un nuevo de entonces, ¿qué surge de la calle? Eso es una miopía ultraizquierdista que parte de la política testimonial en que el testimonio equivale a la política. No, el testimonio se hace cuando hay política. Y lo que ocurrió el 18 de octubre es que estábamos llenos de testimonio, hasta elegimos a un convencional, ¿no es cierto?, No, que tenía una enfermedad terminal por el testimonio y no había política alguna. Y no había política alguna. Las izquierdas fueron absolutamente incapaces de convertir la indignación en movimiento social. Noten que después del 15 de noviembre naufragó incluso el movimiento no más FM, que nunca más pudo hacer una, un, una marcha de un millón de personas. Las feministas nunca más juntaron a un millón de personas. ¿no? ¿Por qué? Porque nos, nos enrollamos en torno a una retórica maximalista y testimonial. ¿no? nos enrollamos con la primera línea con la plaza de dignidad, con las barricadas ¿no? con una serie de mitos que nos sirven para el honor y la gloria pero que están vacíos de contenido mm. eso, es, eso es típico de las izquierdas que van perdiendo viven del honor y la gloria noten que han pasado más de dos años de un movimiento de octubre y seguimos hablando del momento glorioso de octubre y todavía recurrimos, ¿no es cierto?, a la gesta del 2011 y a la del 2005. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada. Porque ninguno de esos movimientos espontaneistas podían convertirse en movimiento social si no había una vocación política de convertirnos en movimiento social. Porque la indignación popular pilla a las izquierdas, ¿no es cierto?, que están cooptadas por la política institucional por sorpresa. ¿No? Yo no, no sé, uno eh... quiero no Pero eso, profesor no, no responde dije, caso, No a haber un estallido social, lo dije. Ningún partido fue capaz de predecir eso. Profesor, entonces es que, No, no primera línea, no la calle. El movimiento... Eso no responde... Casa. No responde eso al, a la desaparición del, del tejido social. O sea, cuando la gente, eh, la gente, digo, hablo en general, o sea, no sabe cómo organizarse, es porque se destruyó la base de la organización social en dictadura... Eh, y nuevamente se está rearmando ese tejido social yo, yo, es a través genial, de distintas organizaciones, yo, yo, vecinales, barriales, no eh, ideológicas, póngale como quiera. Eh, quizás estamos en, en una reconstrucción todavía de esas formas más cívicas y más políticas de expresión, mientras seguimos una parte de la, la, la que población que managloreando un... a lo que pasó el 18 de octubre. Es decir, la dictadura dejó de llamarse dictadura hace 30 años. Pero las consecuencias pues ya... El pueblo chileno miedo a la dictadura en 1980. Favoras. En 1980, el pueblo chileno no le tenía miedo a la dictadura. Y la prueba de eso es que las protestas del 83 fueron las más grandes, ¿no es cierto?, de la historia chilena. Y ocurrían todos los meses, no solo un 19 de octubre. Y entonces, mi impresión es que la dictadura es la gran disculpa para la impotencia política de las izquierdas en Chile. ¿No? Yo preguntaría, ¿qué tejido social había? Estamos hablando 19... de la base vez, social. Sí. ¿Qué, ¿qué de tejido partido. social había en 1910? ¿no? Cuando en la extrema miseria ¿no? los trabajadores eran explotados y sobreexplotados. Y sin embargo, Recabarre, Malaquías Concha, el Partido Demócrata, el Partido Obrero Socialista levantaron los movimientos sociales. Quiere decir que 100 años después nosotros tenemos menos tejido social ¿no? que el que había en la extrema explotación y en la extrema miseria en que las barriadas se morían, ¿no es cierto?, de tifus año por medio. No, nosotros tenemos niveles culturales incomparablemente mayores. Tenemos capacidades de comunicación incomparablemente mayores. Tenemos claridad, tenemos tanta claridad teórica que hasta tenemos 10 izquierdas distintas, ¿no? Y entonces no. Aquí no se le puede echar la culpa a la dictadura de la impotencia de la izquierda. Y la impotencia de la izquierda no es solo la impotencia chilena. Los chilenos, mal que mal, tenemos una cierta izquierda. Imagínense lo que ocurre en Argentina, ¿no es cierto?, imagínense lo, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en, en Colombia, etcétera, donde las izquierdas han sido diez más, a balazo, etcétera, ¿ya? No, mi opinión es que no tenemos disculpa alguna para nuestra ¿no? ineficacia histórica, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, si hubiera alguna autocrítica, ¿no es cierto? Decir, a ver, paremos el escándalo, paremos la, la política testimonial, paremos la retórica, la, ¿no es cierto? La, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba eso? ¿No? El, el relato, ¿eh? paremos la cuestión simbólica, ¿no? Y hagamos programa y hagamos organización como siempre se ha hecho, como lo hicieron los bolcheviques, como lo hizo Mao Zedong en uno de los países más pobres del planeta. ¿sí? Si Fidel Castro pudo sacar una revolución en el país más pobre de América Latina, no sé, no sé si se entiende. ¿no? Eh, sí, o sea, yo, yo le, le entiendo la, la reflexión, sin embargo, creo que estamos en momentos históricos bien, bien diferentes eh, y donde también tenemos una generación que salió a la calle, digamos, con... Muchas veces eh, sin entender por qué salía, era una manifestación casi física eh, de tripas, digamos, de lo que estaba sucediendo, eh, bajo ningún orden. No, a ver, pero sin proyecto, pero entendiendo perfectamente que era el 19 de octubre. Fue contra, vale contra la concertación, o sea, no en vano, ¿no es cierto? 30 pesos, 30 años, ¿qué 30 años son esos? Son los 30 años de Pinochet. No, son los 30 años de, Beche, de Bachelet y de Lagos. Esos 30 años. Esa, esa protesta no fue contra Piñera, fue contra la concertación. Son 30 años, la gente lo decía una y otra vez. 30 años de vivienda, salud, educación, ¿no es cierto? Cómo era? Entonces, eh, Lávila, contra el modelo, contra el modelo de, de, de contra el modelo económico, que claro, lo perpetuó la concertación, pero. Por primera eh, vez en el mundo salió la gente a reclamar con conciencia, la gente común y corriente, de que el problema era el modelo. Por primera vez en el mundo. Los franceses todavía no encuentran los chaquetas amarillas, ah, que el no. problema es el modelo. Y en Chile sí. Y la izquierda, de testigo. ¿Se ¿Te dan cuenta? Sí, en eso, en eso concordamos totalmente. Profesor Gabriela, nos hemos pasado de la hora, pero totalmente... Está, ya, ya eh, Estamos en la hora ya del, del aperitivo, casi de la noche. Eh, y sin quitarles más tiempo, por supuesto, queremos invitar al profesor a que nos dé un, unas breves palabras de cierre. Eh, no sé, le dejamos diez minutos para que pueda eh, exponer sus ideas y luego ya cerramos este conversatorio. Así que, profesor, por favor, el micrófono es todo suyo. Pero mi mano en tu hombro te digo en las orejas no sufras porque ganaremos ganaremos nosotros los más sencillos y ganaremos los que a ti se parecen y ganaremos ese es el resumen profesor ¿qué quiere que le diga yo me esperaba un, una charla de, adicional de 10 minutos de tiempo extra como los partidos de fútbol, pero bueno, esto ha sido el mejor, el mejor resumen de esta conversación. Eh, por supuesto que eh, quiero agradecerle también a Gabriela por el tiempo que, que nos ha dedicado a esta, a esta agrupación, por la gentileza de acompañarnos en esta tarde de martes donde también hemos buscado ¿cierto? exponer perspectivas en torno al laicismo. Nos fuimos obviamente derivando otros temas porque somos apasionados, nos parece dispersos aquí en este, en este conversatorio, pero, pero hemos buscado exponer perspectivas en torno al laicismo en la República y su incorporación ¡Shh! ¡Shh! en la nueva Constitución. Tengo aquí gracias, la fauna toda gritando. ¡Pum! A Gabriela, y... gracias a ti, a Isidro, a, Isidro, a la agrupación. Sí, eh, también por supuesto quiero agradecer a Gabriela por su vital participación en este espacio colaborativo, ¿verdad? Y les dejamos eh, invitados e invitadas a que nos puedan acompañar próximamente en una nueva sesión de diálogos laicos, la que nos seremos obviamente por nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía, profesor, eh, por su visión, por supuesto, crítica, que podremos seguir conversando después más adelante en otra en otras instancias, cierto, y por la atención de todas y de todos quienes han estado conectados en esta tarde, que esperamos que haya sido un aporte, cierto, para la reflexión, para el diálogo en este, en este Chile bien convulso que tenemos eh, últimamente, en que esperamos que, por supuesto, el próximo domingo también sea lo mejor dentro del escenario que hay, lo mejor para todas y todos. Así que nos despedimos y muchas gracias. Gabriela, profesor. Nos vemos.